No, ya, deja que te mate, jamás. ¡Jamás! ¡Jamás! Yo no sabía que se suicida. Otro, otro, otro. Eh, oh. <risa> Uy, oye, que chico, es que esta arma está... Está muy OP. Va a ser el bait. Yo pensé que sí los habías visto, Miguel. Me Cuando está agarrando las cosas, te lo coges. Ahí, dale, dale, dale. Ya, mátalo, mátalo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya. nunca falla sí empieza más rápido verdad de repente de vamos a mi quitoso sí. ahora ahora sí no sé mucho por ejemplo el lago parecería buena idea pero muchos aventan el lago así que podemos morir rápidamente vámonos hasta acá hasta allá dale chingue su madre Ya vamos, ¿no? <risa> <risa> Un chingo de gente, yendo hacia el mismo sitio, ¿eh? No, yo no lo la largo. Ni el que tenga frente de mí, no, ¿eh? Personas a mi derecha llegando ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo conté 6. La neta voy a la gasolinera. Ah, bueno la mejor dirección. Por me hay un riflón. Un rifle azul, dos tres. Ah, aquí te puedes agachar, maldición? Mavis, ¿vienes a secar? Espera, afuera de mí ya gol ¿Te disparas? <coughs> es que afuera de mí hay muchas. Ah, hubo oh, oh, varios disparos y ahorita escuché más. ¿Qué? No sé, pero me maté Alel, no te ves. <ríe> ya sé. ¿Ves a las batas? Sí, están aquí conmigo. Me iban a cazar. No. Estoy sacando el bote de ya. No te cuento, güey. No. Intenta venir hacia mí. Vale. 50 puntos de vida tengo, güey. ¿no? Y solo... Bien, contentemos un punto Adiós, Poco. Adiós, La carnada. Me disparas hacia allá. Lele, si ya tengo que mucho granadazo, wey. Ay, güey, we, son tres. No tengo granadas. Se me trabó el juego, ¿También? Alan. Ese güey trae las cuentes. Adiós. Uh. <risa> no sé ni cómo sobreviví eso. Desde la casita de allá, tu... No, van a buscar en la casita. Estamos buscando en la casa. Y había uno por los árboles de aquel lado y otra está picando en la casa. A siempre Se llama la estrategia del topo. Te ocultas mientras el holocausto pasa y al final intentas hacer lo que puedes. Se están peleando detrás de esta colina. No, digo que detrás de ti, No, ahí está, ¿no ves? ¿Los balazos? Eh, sí, ya la vi, es una sniper Falta ah. es que cambie de baño y se ponga al lado de tigre. wey <risa> Le meto un escopetazo <risa> Está huyendo de alguien que está detrás de esa casa Tú quédate ahí porque el vato de atrás va la va a ver. No te muevas, eh, porque ya está viendo hacia ti. Creo que ya te veo, güey. No, no, no, está viendo hacia arriba, está viendo hacia arriba. Como trae la mira, no ve lo que está enfrente de ella. ¡Está güey. Javier, de tu mamá Ya, no sabes nunca su nombre No, donde le tienen un cuetazo a esa bata Y choquen esta barba Me voy a cagar, eh Así por cada a ver como un arbusto de repente, tropea ¡dropea cosas! ¡Ajá, <risa> mira ese pinche arbusto, ¡dropea chido! <risa> Quedan cuatro personas, y esta es una, quedan... ¡DOS! Yo digo que ya la mates, güey no, no, no, ella trae sniper Si ella mata al otro vato Y yo corro a matarla a ella, en lo que cambie de arma, podría haber una posibilidad Y el otro bate está allá <risa> <risa> Literal, güey Güey, ya lo mató Queda tú ir? ¡Ey! No. ¡Casi! <risa> ah, es que traía esa arma y trae escudo Bueno, segundo lugar Ah, no me acordé de la escopeta <risa> <risa> Ah, no, son de esa madre era legendaria A Aún así dos escopetas se le hubiera bajado más vida, pero... Ah, su madre